Algo que muchas veces se necesita es la posibilidad de enviar archivos desde el cliente hacia el servidor. Por ejemplo, cuando una página te pide cargar tu foto de perfil o enviar un adjunto por un webmail o cualquier cosa de esas. Implica tomar un archivo que está en tu computadora y enviárselo hacia el servidor. En este ejemplo estamos viendo cómo se redacta un correo en un webmail como es el de Gmail que lo que queremos que suceda es que cuando se oprime el botoncito con el clip, que es el que permite adjuntar archivos, aparezca un cuadro de diálogo similar a este, donde uno pueda seleccionar dentro de su computadora cuál es el archivo que quiere enviar. Para lograr que el navegador presente al usuario un cuadro de diálogo como ese, tenemos un código HTML como el que estás viendo, que tiene un formulario con método POST. Acá lo más importante es esta propiedad EncType, Dice multipart barra form data. Eso simplemente es el código para indicar que este formulario va a incluir archivos. Y, por último, tenemos un input type igual file, que es un nuevo input, que no es como veíamos el texto, el radio o cualquiera de esos, sino que es un tipo de input especial que está indicándole que se trata de un archivo. ¿Sí? Con este HTML simple tenemos resuelta la parte del cliente. O sea, el, cómo vamos a lograr que el navegador abra ese cuadro de diálogo cuando nosotros lo necesitemos. Muy bien, pero del lado del servidor, ¿qué pasa? No desesperemos. Como siempre, PHP nos da una herramienta muy útil para esto, que es un arreglo pesos-files. Pesos-files funciona prácticamente del mismo modo que los otros arreglos que venimos viendo, como pesos-get, pesos-post. Lo que contiene es justamente todos los archivos que hayan sido subidos desde el cliente hacia el servidor. Veamos un ejemplo de cómo todo esto funciona. Empecemos por armar un HTML que permita al usuario mandar un archivo hacia el servidor. a hacer el archivo getfile.php, que por ahora lo voy a hacer extremadamente simple. Lo único que voy a querer hacer es ver qué es lo que se recibió a través de peso files. Nada más. Vamos a iniciar el servidor y vamos a ponerlo a correr. Bueno, fíjate que esto que dice acá Browse, bueno, en este caso es porque el navegador está en inglés, diría examinar, si no. Pero bien, esto es lo que me va a permitir que cuando hago clic, puedo seleccionar el archivo que yo quiera. Por ejemplo, eh, vamos a poner este archivo. Open y ahí ya quedó el archivo que voy a estar enviando cuando de subir me llegó un arreglo vacío. Claro, el problema acá, si te fijas, es que el archivo llegó por get. Eso no va a funcionar. Lo que me faltó fue decir que el form se envía a través de post. Vamos a intentarlo nuevamente. Voy a recargar la página. Vamos a intentarlo nuevamente. y ahora sí vemos el archivo con todas sus eh, propiedades. Vamos a ver entonces un poco qué es lo que quedó en este lugar donde se supone que está mi archivo. Caramba, no quedó nada. ¿Cómo, cómo es posible esto? Bueno, simplemente porque justamente se trata de un archivo temporal. ¿Cuánto, cuánto vive digamos, este archivo temporal? Bueno vive mientras el script que se está ejecutando eh, esté justamente ejecutándose. Es por eso que lo que tenemos que hacer es, apenas se recibe el archivo, moverlo hacia otro lado para que justamente no suceda esto. La forma más sencilla de lograr ese objetivo es utilizando una función de PHP que se llama move uploaded file. Su objetivo es simple, es tomar el archivo que está en una localización temporal y llevarlo hacia su localización definitiva. Un detalle importante sobre el destino del archivo es el que no deberíamos guardar los archivos subidos por un cliente en un directorio que sea también accesible por ese cliente. Esto es una cuestión, casi una curiosidad para los efectos de este curso, pero es importante y te lo quiero comentar, que es que si una persona sube un código malicioso, si está disponible, accesible a través de la web, puede inmediatamente ejecutar ese código que acaba de subir y puede generar problemas. Al guardar los directorios, los archivos subidos en un directorio que no sea accesible, esa posibilidad la limitamos. Para eso vamos entonces de vuelta a editar el archivo .getfile donde vamos a, ya no hacer un printer, sino vamos a tomar move upload file desde Files archivo tmp name, que eso sea donde está actualmente, hacia su localización definitiva. Que voy a hacer algo que, como dije antes, no es una muy buena idea, pero por el ejemplo me va a servir. Que simplemente lo voy a hacer subir hacia el directorio actual. Y le voy a poner un nombre que probablemente me gustaría que fuera el mismo nombre que tenía en el cliente. ¿Sí? Veámoslo funcionando. Entonces ahora vamos a volver para atrás. Voy a subir un archivo como este. Mi firma. Bueno, no parece haber pasado nada, pero vamos a ver qué es lo que quedó en este directorio. Vamos a buscarlo mejor. Firma.png. Ahí está.